Agentes de la DGC fa se fajan durante tormenta en la capital. En medio del paso de la tormenta tropical Fred y del caos que provocó principalmente en Gran Santo Domingo, fueron filmados y difundidos en las redes sociales el accionar de varios agentes de la DGC. A través de cuentas de accidentes RD se mostró muchos agentes de la DGC ayudando a conductores atrapados en las inundaciones y otros dirigiendo el tránsito en medio de la lluvia y los vientos del fenómeno atmosférico en su paso por el país. Señores, miren. Así es, bueno, los, los agentes de la Dirección de ¿cómo es? General de Transporte Terrestre, set estuvieron ahí en las calles de Santo Domingo, que parecía... Yo, que parecían Venecia con ese aguacero y Realmente. todos esos automóviles de gente que fueron a trabajar en la mañana porque tenían que trabajar porque no había ningún peligro, o sea, riego, pero en la tarde se toparon con este aguace con estos aguaceros inundación. y que provocaron esta inundación, y ahí estaban señores los jamés en la calle fajado tanto que, que destacamos verdad cuando los amed lo hacen mal, claro vamos a destacar esta acción buena de los Ayudándolo a me dice está bien ahí. Claro. Y sí. aquí no le queda de otra que poner su multa. Pónganse su cascos. Si miren que... esa, miren sí. ese, señores, trabajando, mojándose. ahí Yo me quitará todo eso, y me, me, me quedo así, claro. Esa bota dura. queda. Esa bota dura seis meses para secarse. Para secarse. Ponerse una de goma. Claro, de, de, de, de goma. Wow. Pues me imagino que ya la ponen de goma, porque wow, viene eh? como el cobre del agua. Eh, no Está bien, ¿eh? Y sabe de eso, porque es por adentro, por arriba de trabajo ¿no te lo vas a poner. Vale. Señores. Vamos a ver que aquí llega algo, ¿verdad? Bueno, eh, un, después de la tormenta fresca, ya vimos pues, los efectos, ¿verdad? Que, eh, que se vieron ayer y que todavía hoy lo sentimos. Pues por ahí, agárrense que viene otra tormenta tropical que podría convertirse en ciclón en las próximas horas. Según la, la trayectoria preliminar estaría por aquí por la zona del Caribe, no sabemos si viene directamente o va a pasar, pero no sabemos qué trayectoria va a llevar, así que mucho ojo pero, ahí con esta nueva onda. la trompa? Aquí, no fue no fue que se fan. No. Ah. Se fajan a trabajar. Se, se, se, a tra tra se fajaron a trabajar porque, a diferencia no, de los de la OMS, que siempre son escándalos. Yeah, que es, siempre que dice el título: ese agente dice agente de se fajan durante tormenta. Yo pensé que era que se un No estaba esperando, estaba esperando. Y se trompe, no, muchacho, ¿eh? esperando lo malo. No, no, siempre. lo malo. ¿Qué pasó? Siempre Mira, lo malo. Pausa, no, eso. no, le la pelea todavía. <risa> Está Dominical. Es que esa palabra hombres. dominicanamente se fajan, ya usted me está hablando de problemas. Sí, mi amor. Pero tú viste los videos verdad. que estamos hablando de la ayuda. Sí, pero no razón. Vamos a ver. No, no, no, no, tiene razón. En parte tiene razón. Se fajan durante tormenta. Se fajan ayudar. Ya ahí hubiese variado la cosa. No, no, pero se fajan dura Yo pensé que era verdad. Pero, es que, pero es que fajarse ayudar no es algo de que nuevo, eso es su responsabilidad Sí, pero que dominicanamente o sea, nosotros sí, entendemos Sí. Ajá, ajá. Ahí está buscando por ahí para guiarse en la discusión pipo y faja amigo, eh, eh, yo quiero yo quiero que, que aparezca papi juan ¿No voy a ya no con el teléfono papi juan ahí que te bueno papi juan tengo como tres o cuatro fotos tuyas aquí que le vamos a dar candela hoy en las redes papi juan el hey, pinto ni vino señores no, coge cogió vacaciones otra vez no, fuera de church hay que <risa> aplaudir esta acción en Santo Domingo de la, de, de la DGC que, que son tan criticados por, por hacer cumplir la ley sí ¿no entienden? que son criticados por eso también porque se descuidan de lo que es la vía pública aquí hay gente que, que se parquean toda la vida estamos en el 2021 yo desde que tengo uso de razón la gente se parquea donde quiera la gente en calles pequeñas se pone, usan los dos parqueos Tú no puedes pasar por ahí. Tú sabes, en cada esquina tiene que haber una motorizada que, que orienta al ciudadano. Pero ellos se va arreglando con el tiempo. La, sí. la DGC va, va tomando su rumbo en cuanto a eso. Que, sí. que la mano se fijen en, en colocar la multa por el casco. Gracias a Dios, yo estoy exonerado a nivel nacional porque no me sirven los cascos. <risa> <risa> <risa> y si no me sirven, no me los puedo poner. Destacar también aquí la DGC. No, me a destacar que... eso también. Claro. <risa> Ah, okay. Aunque, aunque, verdad, uno se queja de las multas y eso, como dice Eñe, pero también hay que destacar el trabajo que hicieron por los eh, alrededores del Hospital San Vicente de Paúl. Sí, que sacaron a vendedores ambulantes, organizaron sí. mucho mejor el tránsito por ahí. Junto eso nadie también, lo habla, pero sí, aquí sí. nosotros tenemos que hablar. Junto también con el Intran. El Intran, por el supuesto. Intran que está trabajando, que era una institución que, que no aparecía el intran aquí lo estamos viendo ahora en este gobierno un saludo a brian lee que es el director provincial del intran que se está viendo porque habían personas que no saben lo que es el intran y es la institución que abarca todo el tránsito y la vía pública son los eso. son los eh, son los con, eh, los jefes directos de la bueno que es algo aunque la mente es algo eh, militar pero son los jefes directos de la dgc <risa> qué pasó, ¿Qué pasó?